Estamos con Santiago, un técnico especialista en audífonos, y él nos muestra cómo se cuidan en casa. Sigue estos consejos. Utiliza siempre el producto para limpiar tu audífono que te proporcionará tu audioprotesista. No uses alcohol, agua o detergentes. Para limpiar un audífono retroauricular, retírate el audífono. Aplica dos o tres veces el spray de limpieza en una gamuza o pañuelo, pero nunca sobre el audífono. Limpia con el pañuelo el audífono para retirar los restos de cera. Con el cepillo que te proporcionará tu audioprotesista, limpia el tubo por donde sale el sonido y el agujero de ventilación. Mete el hilo metálico para eliminar restos de cera. Y si es un audífono intraauricular, retira el audífono, aplica dos o tres veces el spray sobre un papel o gamuza, nunca sobre el audífono y frótalo suavemente. Si el filtro del audífono está obstruido, puede cambiarse con esta herramienta que te proporcionará tu audioprotesista. Esta herramienta tiene una punta metálica y otra punta de plástico. Con la parte metálica se retira el filtro con un doble giro. Y con la punta de plástico se recoge un nuevo filtro y se reemplaza. Confía en tu audioprotesista para que te asesore en el cuidado y mantenimiento de tu audífono.